Rápido deja un buen like en el vídeo si te gustaría que el tito neox te sorprenda con un regalo de pavos Chicos en la primera línea de la descripción del vídeo de hoy vais a tener un enlace que os lleva directamente a la página de G2A Una de las mejores páginas actuales para comprar juegos fiables lo más rápidas en el mercado Es decir tú compras y te llega el código de tu juego al instante y ya puedes jugarlo Además vais a encontrar Minecraft por ejemplo a 5 dólares Es una auténtica locura, tenéis que echarle un ojo, lo tenéis debajo en la descripción Y ya para terminar la intro sabéis que en cada vídeo estamos regalando cosas para los suscriptores Así que en el vídeo de hoy quiero que todo el mundo esté muy atento durante todo el vídeo Y si todavía no formas parte de la familia Suscríbete al canal para poder conseguir una de las skins y comenta debajo en la sección de los comentarios si utilizas el código MrDeneox o no en la tienda Bienvenidos otra vez todos al canal de MrDeneox Como bien sabéis la skin de Deadpool ya se puede conseguir dentro del juego Y si no sabéis cómo todavía os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de ayer De hecho lo vais a tener justo ahora en una ventana arriba Ya que chicos ahí explicamos todo lo nuevo que llegó al juego con la actualización de Deadpool Y es un vídeo muy, este muy interesante así que chavales empezar por ahí una vez lo hayáis visto, quiero que vengáis otra vez aquí porque se han visto nuevos objetos dentro de los archivos del juego Y quién sabe, puede que hoy los veáis por primera vez en este canal Pero antes de eso chicos, quiero también enseñaros que en la tienda del juego de Fortnite metieron algo espectacular Algo que realmente hacía mucho tiempo que no se veía tan tan espectacular Y es que han metido aparte de un nuevo pack con todo, han metido los objetos de Deadpool exclusivos en la tienda. Pero solo hay algo de esto que estáis viendo en vuestras pantallas que no me gusta. Efectivamente, no está apoyando a ningún creador, hermano. ¿Qué? Chicos, de corazón agradezco muchísimo el apoyo que estáis dando al código Mister de Neox. Quiero que ahora mismo todo el motherfucking mundo que esté viendo este vídeo que ponga el código Mister de Neox en su tienda de Fortnite para apoyar al canal y gracias a que somos uno de los partners oficiales de Fortnite Podemos hacer todos los sorteos que hacemos a diario Y de verdad chicos, lo aprecio muchísimo de corazón Pero para ello, para ver todos los regalos ocultos Deberemos empezar por el principio de las semanas Es decir, por el principio del todo Para saber... Cómo poder conseguirlos O cómo en teoría la gente De los foros y de los archivos ocultos Del juego de Fortnite se supone Que pueden conseguirse Así que vamos a hacerlo con una Cuenta que no tenga el pase De batalla para compararla con otra De las cuentas que sí tiene el pase De batalla, así que en primer lugar Lo que deberemos hacer desde el Principio es comprar el pase de batalla Y este vídeo también va dedicado para todos Aquellos que hayáis decidido Comprar ahora mismo el pase de batalla desde el minuto número uno vamos allá la primera de las noticias que tenéis que ver es que como bien veis la habitación de Deadpool ha cambiado una auténtica locura. Así que chicos, dejadme un poquito de tiempo porque hay que completar todos estos desafíos, hay que hacerlo todo en absoluto. Lo primero de la semana número uno es encontrar la carta de Epic Games, muy sencillo, muy fácil. Así que lo siguiente que vamos a tener que hacer para poder completar el desafío de la semana número uno al completo es simplemente entrar en una de las partidas online del juego y no darle las gracias al conductor, es decir, simplemente tirarnos del autobús y ya estaría el desafío completado vale chavales aquí tenemos la primera de las recompensas que recibimos tras esa primera semana de los desafíos de Deadpool así que chicos después de completar la semana número uno de las de los desafíos de Deadpool vais a ver cómo directamente la habitación del señor y el tito Deadpool ha cambiado por completo y ahora en la semana número 2, el señor ya está cagando en el bate así Así que nos ha quedado muy claro que a medida que vayamos completando cada una de las semanas de los desafíos El lobby y la habitación de Deadpool parece que van a estar cambiando sin ningún lugar a duda Así que para la semana número 2 tenemos que encontrar los cartones de leche de Deadpool Uno de ellos está justo aquí en la habitación, muy sencillo hermano y ahora deberemos ir, irnos al lobby para encontrar los chimichangas del Tito Deadpool. Están también por el lobby del pase de batalla, así que vamos allá. Primer chimichanga. Segundo chimichanga. Así que el último ching changa ya lo hemos cogido Y mirar cómo nos han otorgado otra recompensa de la semana de los desafíos de Deadpool Y así que ¡BOOM! Nos encontramos en la semana número 3 La primera de las semanas en las cuales se encuentran los regalos ocultos que nadie sabe acerca de Deadpool Creo sinceramente que en esta semana vamos a conseguir algo que muy poca gente ha conseguido dentro del juego Así que vamos con ello y tenemos que encontrar los Desatascadores de Deadpool Aquí está el primero Vale, chicos, ya hemos completado otra de las semanas de los desafíos de Deadpool Y como bien os podéis dar cuenta, la habitación ha vuelto a cambiar Y ahora, cito Deadpool, ya ha salido del baño Ya no está dentro del baño Y se ha movido hacia dentro de la habitación Lo que parece que ahora está jugando algún tipo de videojuego Así que nos quedaría solo un desafío para completar la semana número 3 Y esos desafíos son los de romper... Retretes dentro del juego de Fortnite Así que mientras vais a buscar los retretes para romperlos Puedo explicaros algo que os va a llamar mucho la atención Y es que se trata de la semana número 8 de los desafíos de Deadpool Y del evento que ya habéis visto dentro del juego La semana número 6 de los desafíos de Deadpool todo cambió hermano, todo empezó con una pequeña fuga de agua en su habitación, una pequeña fuga que parecía ser insignificante, las tuberías empezaron a perder agua, pero ha aparecido un nuevo problema y es que parece ser que el retrete ahora mismo... Le está sobrepasando el agua Vale, pues parece ser que la habitación de Deadpool Muy pronto, en esta próxima semana específicamente Podría estar viéndose afectada y flotando en el agua El señor Deadpool Perfecto, una vez hayamos acabado de coger los retretes De romperlos dentro del juego Nos habrán otorgado... Este regalo común que todo el mundo ha conseguido Al completar los desafíos de la semana número 3 del juego Perfecto, ya podemos ver que la katana ha sido introducida en la sala de Deadpool Así que simplemente nos ocuparemos de coger esas katanas Porque una de ellas ya la tenemos en la propia sala de Deadpool Y la siguiente de las katanas está escondida por el lobby Del pase de batalla como cada uno de los objetos anteriores El siguiente de los regalos Serían las katanas para la semana número 4 también y lo único que deberemos hacer para poder completarlo es hacer 10.000 de daño a las estructuras de los oponentes. Un desafío realmente bastante sencillo para todos los jugadores de Fortnite Preparaos porque estamos realmente muy muy muy muy cerca de el mejor de los regalos ocultos que vamos a descubrir de Deadpool Así que nos vamos a la semana número 5 y a los desafíos correspondientes Ya que ahora nos toca buscar el unicornio de peluche Vamos a buscarlo a la sala del Battle Royale Chup, aquí estás pequeño Oh, shit Este desafío realmente es un auténtico coñazo Este desafío es una mierda Pero bueno, nos toca hacerlo y nos toca cumplir con ello lo único que vamos a tener que hacer para poder completar el desafío de la semana número 5, prestar atención porque es visitar los, los diferentes puentes metálicos del juego de Fortnite. Tanto el rojo como el amarillo, como el verde, como el azul, como el púrpura y una vez los hayamos completado podremos venir a recoger nuestra recompensa. Dejarme deciros que esto, todo esto que estáis viendo va a valer la pena. No quiero haceros spoiler antes de tiempo porque si no perdería toda la gracia pero quiero... Espero que esperéis hasta el final Aquí por fin tenemos la recompensa de esa semana Y el regalo que nos corresponde por haber completado la semana número 5 de los desafíos Estamos tan y tan cerca de la semana más importante Para poder desbloquear los regalos ocultos de Deadpool Que ni os lo imagináis ahora mismo Pues bien chicos, ya nos acercamos al final Para que lo veáis absolutamente todo Y mirar que ya está la habitación de nuevo cambiada Porque hemos cambiado de semana, lógicamente Así que los cambios son bastante simples Hemos visto que ahora en las tuberías están empezando a tirar agua Y el calendario ya ha sido añadido también Pero bueno, nos metemos dentro del ordenador Así que ahora nos toca completar el desafío de la semana número 7 Vamos a buscar dónde se encuentra el marcador, el rotulador de Deadpool Porque hay que buscarlo en la sala Así que ahora nos toca volver al juego otra vez Para buscar los diferentes... Posters por el juego de Fortnite Creerme que es un desafío También un poco coñazo Pero todo va a valer la pena hermanos Confiar en el Cito Neox A través del mapa, pensar que es un desafío que vais a poder completar en una propia partida única, sin tampoco demasiado lío. Y además, no lo sabíais, pero se puede hacer en la isla del calentamiento. Aquí estamos con el segundo de los pósters que ya hemos podido recoger y fijaros en el pequeño easter egg que nos muestra esta imagen, midas en versión oro con un pequeño hombrecito detrás. Al parecer se trata de Deadpool, pero en una versión diferente. Podría estar siendo la nueva mochila secreta de Deadpool, que todavía no ha sido Añadida al juego, así que Quién sabe, puede ser eso un pequeño Easter egg acerca de los Nuevos regalos que vayan a llegar al juego Así que chicos, os aseguro De que la probabilidad de que El pequeño Deadpool llegue en forma De mochila es del 99,9% Me imagino que Ese regalo, si no fallan mis Cálculos, será para la semana número 9 de los desafíos de Deadpool Así que vamos a tener que estar un poco Pacientes con el juego, porque que si no, ah, se nos va a ir de las manos Vale chicos, ya tenemos la nueva Recompensa de Deadpool por la Semana que acabamos de completarle Los desafíos y mirar qué chulo el camuflaje Exclusivo de Deadpool, así que Por fin, solo nos queda una De las semanas para completar Todos los desafíos de Deadpool Lógicamente solo nos falta la última Semana hasta ahora disponible Y es la semana número 7 de los desafíos Oh Dios, mirar cómo Está la habitación de Deadpool ahora Mismo, es como prácticamente Se ve ya de ya en mi Cuenta normal, así que entramos En el ordenador y le echamos un vistazo a la semana Número 7 de los desafíos, en primer lugar deberemos encontrar las dos pistolas que están situadas por el lobby, como en cada semana nos hacen buscar por el lobby así que vamos a buscarlas aquí está la primera de ellas, y aquí se encuentra la segunda de las pistolas para el desafío, ahora el último de los pasos que nos queda es entrar en el juego, irnos al motherfucking yate de Deadpool, la nueva ubicación que ha cambiado esta última actualización, meternos en una de las cabinas del yate en primer lugar, fijaros en los paraguas que se esconden por el yate y que están a la vista de todo el mundo. ¿No le veis un parecido muy parecido con los paraguas del juego oficiales? Lógicamente que sí. Y es que parece ser que esos paraguas van a entrar en una de las semanas de los desafíos como recompensas. Como bien sabéis, todavía quedan cuatro semanas de desafíos. ...que no han sido filtradas. También quiero que veáis este objeto que ha aparecido justo en el yate de Deadpool... ...y además se nos hace bastante familiar, ¿verdad? Y quién sabe quizás se convierta en parte de los desafíos para la semana número 8 de los desafíos de Deadpool. Y es que pensar que justo esa mochila se ve como una de las mochilas que ya han sido añadidos en el juego... ...y que no tendrían ningún problema... Ningún problema en añadirlas ya que ese modelo ya está en el juego, simplemente cambia el color No cabe ninguna duda de que prácticamente sabemos que eso, eso va a ser uno de los nuevos regalos De las recompensas ocultas de Deadpool Así que sí chavales, una vez hemos completado todos los desafíos Nos volvemos a la habitación de Deadpool y el tito Neox nunca se equivoca Ya tenemos preparados los desafíos de la semana número 8 casi listos para ser enviados al juego Chicos, quiero que ahora mismo todo el mundo apoye este vídeo al máximo Y lo compartáis porque próximamente esa semana va a ser filtrada Y quiero que todo el mundo se entere de cuál va a ser la recompensa Y cuáles van a ser los desafíos Nos vemos en el próximo vídeo chavales, un besito a todos y...